Hola, hola, bueno, me han contando un día de taberna. Y hoy volvemos con Troya en este DLC de Mizos, nuestra campaña con Agamenón. Con el reino de Micenas. estamos defendiéndonos en Oropo, porque recordamos del capítulo anterior, vinieron aquí a asediarnos de muy malas formas, pero bueno, vamos a poder con ellos sin duda, porque tenemos la bendición de Ares, que nos da moral en nuestros soldados de despachín ligeros además contamos con la guarnición yo creo que deberíamos pasarlos bastante por encima ahora bien veremos qué tal se da la cosa vamos a liberar la batalla y en un principio yo creo que ganando esta ganando esta batalla y reclutando unas cuantas unidades más seríamos capaces de llegar a por a por ellos y ya a partir de ahí Recuperar nuestras tierras y ver cómo podemos distribuirnos Tenemos varios ejércitos por ahí Podríamos sacar un nuevo ejército para acompañar a, a Gamenón a por la Hidra A ver si lo conseguimos ya de una vez por todas y, y concluir con esas pequeñas guerras en la zona norte A ver si expandiendo por ahí y cargándonos pequeñas civilizaciones Podemos amasar bastante dinero para conseguir ya asaltar el Egeo Llegar al otro lado, ir a por París, etcétera bueno, a por París, a por las Amazonas Que por alguna razón son nuestras enemigas Número uno No lo sé, la verdad es que me pareció Un poquito plot twist eso de que las Amazonas En verdad fueran el, el ejército Uf, uf, uf, No sé si venir aquí O aguantarlos No, vamos a ir a por el otro ejército Aquí cabemos A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, este es nuestro defensor Vale, perfecto. Vamos a meter aquí... Ok, cuatro de espadas... Para poder chocar bastante bien. Este es nuestro héroe, vale. Y luego este otro aquí... Con estos tres aquí, vale. De acuerdo. Estos dos de espadas aquí que saldrán directamente. Este que está aquí de relleno... Ah, bueno, vamos a meter este aquí con el grupo cuatro... Vale, y estos dos por aquí Que se supone que este grupo va a ser el que nos va a aguantar bastante muy, más la melee Tengo dudas de si estos vendrán a por nosotros Pero bueno, nosotros empezamos la batalla Vale, así, así ¿Podemos? Bueno, si no podemos nos colocamos nosotros nuestro mano y ya está, eh Gente, sin problemas Vale, perfecto, perfecto, perfecto Está bien, grupo 6, grupo 6, grupo 6 ...importante ubicarnos rápidamente. Vale, vale, vale. No, o sea, directos. Comenzamos las hostilidades. Grupo 6, grupo 3. Avanzamos también un poquillo. Vale, vamos a ser capaces de chocar contra ellos. Vale, vale, vale. Cargar ya por ellos. O sea, sin calentarse mucho. Vale. Y por este lado cargamos también. Eso es. Eso es. Eso es. Y eso es. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. ¿Le tenemos que dar el a una unidad? Sí. Vale, Vale, vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos muy bien. Sí, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Una buena carga aquí nos puede dar la batalla bastante fácil, eh. Vale, ¿el otro grupo cómo va? Vale, ellos, estos van directos, perfecto, o sea, no nos preocupamos. Vale, podemos cambiar el foco, vale, vamos a meter estos aquí de armadura ligera contra los otros. Vale, uno de espadas aquí, ojo, ojo, ojo, ojo tampoco hay que... Vale, buena carga, vamos a perseguir aquí, vamos a perseguir aquí, chocar, eso es, venga. Cargar y listo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien. El 2. Perfecto. Continuamos aquí, continuamos aquí. Vale, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Esto está muy bien. Pero muy, muy bien. Vale, vamos a coger ya el grupo 6. Vamos a derivarlo hacia allá. Vamos a cargar aquí contra su héroe. Aquí. Vale. O sea, si tenemos que cargar con los restos... Vale, el grupo 3 nos lo llevamos aquí, que este es el de... El de frente y ya está Porque el problema lo vamos a tener Contra estos que están ya viniendo a por nosotros Vale, vamos a mandar Grupo 6, vale Nos lo llevamos hacia acá, perfecto Que vaya movilizándose El resto ya está limpiando victoria. Sí. Vale, ok Grupo 4 que persiga Esta gente nos la traemos de vuelta Aquí, vale El grupo 2 aquí ya El grupo 5 aquí ya tengo que ir mandando ya a la gente hacia allá porque si no, no vamos a ganar aquí para nada. El grupo 3, estamos ahí cargando, venga vosotros aquí a por el héroe, el resto está persiguiendo bien. Vale, vamos a llevarnos estos lanceros para allá y aquí cada uno, uno con uno, bien, bien, bien, bien, bien. está bien, está bien. Bueno, sí, la verdad es que cargando con los dos héroes no deberíamos tener problema alguno, vale, vale. Vamos a darle un poquito de pastilla a la acción. Eso es. Que vayamos más rápido. Cargamos aquí. Esto está bien. Un poquito de protección. Nada. Huirán seguramente. Nada. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Venga, así no tenéis nada que hacer. Vamos a desviar estos lanceros ya para acá. Muy bien. ¿Cómo estamos? Nada. Perfecto. Perfecto. Vale, los lanceros aquí ir pasando, ir pasando, ir pasando. Vale, vamos a traernos a esta gente para acá. está al alcance de la mano. Sí, sí, sí, sí. Vale, vamos a traernos uno de estos de de spas para acá. Vale, vamos a darle más caña. Sí, porque los puntos de victoria si los perdemos ya, malo. Vale, buena carga ahí, perfecto esto, esto está bien, esto está bien, pero esto va a estar mucho mejor Mirad, mirad, mirad A la retaguardia, perfecto Vale, vamos a aprovechar porque Como no deja de ser un ejército que ha venido por nosotros La victoria no nos va a dejar muertos, matados Y eso está mal por nuestra parte Vale, maravilloso Maravilloso. Y vosotros podéis volver hacia acá para encontraros a estos que van a venir por aquí. Perfecto. Uy, tú no pierdas la moral, hijo mío. Continúa luchando eso. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Perseguimos. Aquí no se va, no se marcha nadie. Vale, vale, vale, vale, vale. Eso es. A tu pastilla. Venga. Ahí está. Venid para acá. aún ah, bueno, están ya de camino. Puf. Vale, nada, no, estos que vengan aquí. Porque si no, feo está eso. Uy, pero continúa luchando. ¿Por qué paramos? Aunque. O sea, aunque ellos quieran huir, nosotros seguimos ahí por detrás, claro. Venga, venga, venga, venga. Nada, no, velocidad por cuatro, estoy ya está acabado. Perfecto. Pues si estás en munición, cuerpo a cuerpo, hijo. Venga, eso es. Vale, perfecto, ahora con una buena carga, eso es. Nada, maravilloso, además los pachines van genial contra estas tropas. O sea, no nos paran ni de milagro. Vale, vale, perfecto, nada, esta ya está acabada. Continuamos, venga, la última tropa que queda. Nada, lo pillamos de cara, es el último y ya está. Hay otro huyendo por el otro lado. Ahí, nada, pero esa. Nada, enganchamos a estos y finiquita. Bueno, a estos, a este. Pobre individuo. Venga, eso es, vale, por final batalla. Que como mucho se ha quedado aquella. Madre mía, la masacre, tú. Vale, perfecto. O sea, hemos perdido solo 32 y 87 unidades. Y ellos han perdido todo el ejército, 521. Si hemos pasado por encima, cosa mala. ¡Uh! Oye, esta animación no la habíamos visto aún, ¿eh? Nah, a ver, te lo he pensado Eiffel. 500, 1000 de alimentos, genial. Bronce, ¿qué más? Uh, 595, 12% de reabastecimiento. no nah, prefiero, prefiero coger tesoro, que no está nada mal. Nah, Oropo resistiendo. Las duras... Uh, uh, uh, esto va a estar más complicado El atea... Ah, nosotros estábamos ofreciendo asedio aquí Ah, no, me estoy defendiendo de eso oh. oh, oh, oh, oh, ¿por qué? Ah, porque estamos... Sí, vale, estamos tratando de asediar Como nos ganan Con la cantidad... Ah, bueno Porque ellos tienen garrotes Tienen muchos más... Oh, tenemos el grifo y los carros eh, Voy a luchar esto y lo vamos a vencer No tiene sentido que nos ganen Teniendo el carro y el grifo Que podemos asediar bastante sencillo Su... Su... Ejército De, de larga distancia Y no nos pueden... Bueno, si juega bien con el barro y el río y tal A lo mejor, pero teniendo el grifo Yo creo que podemos sacarlo bastante bien Vale, va a tener sus refuerzos en ese costado Vale, aquí tenemos barro, no, vamos a ser listos, vamos a desplegar aquí en fila, anchos, como siempre Nuestro juego Bueno, anchos, ¿sabes? y estoy haciendo que no sea un despliegue ancho okay. Vale, aquí, aquí, aquí y aquí Vale, perfecto, vale, esto va a ser el grupo 3 Vale, a lo menos lo vamos a meter aquí en medio, en el grupo 1, vale. Bueno, no. A menos me lo lleva al 4. Ahora bien. Todas las unidades... Mmm, al 6, al, al seis, a la menor me lo paso al 5, este me lo paso al 4 y ahora voy a pasar... El, vale, todo el grupo 4 lo quiero aquí. Eso es bien extendidos Luego... Este grupo que va a ser el 1... Este grupo que va a ser el 2 Y este grupo que va a ser el 6 Vale Me parece correcto Pero además Ahora vamos a hacer El grupo 1 Lo vamos a ¿Por dónde lo podemos poner? Vale El grupo 1 lo metemos aquí en el bosque Bien chiquito Eso es Que sea capaz de Moverse rápidamente El grupo 2 Con los carros ¿Pueden cruzar por el barro? Defensa Cuerpo a cuerpo Velocidad de ataque Velocidad Uf, produce su efectividad en combate ¿Y el bosque? ¡Dios! Vale, ya entendí el problema O sea, con los carros tengo que ir literalmente de cara Vale El grifo tiene un problema aquí Comenta las unidades grandes y permite que unas tropas se. Eh, vale, pues el grifo por el momento, por lo comentado, no le pasa nada Así que lo vamos a esperar aquí Lo tenemos como de visor Vale, avanzamos todos juntos. Esto está bien. Aquí, más enfocados a este costado, a este costado, el grupo 2. Lo avanzamos también aquí. Aquí. Vale. Ah, ah, aquí está bien. Vale, el grifo vamos volando ya. Aquí por lo menos vemos qué está pasando. Uf, me molesta un montón tener esta montaña aquí que la cámara no nos permita ver. ¡Oh, qué bonita es la ciudad! Vale, ¿nosotros estamos ya ubicados? Sí, vale, pues continuamos el avance. Eso es... ¿Tenemos algún problema? Conseguir el avance. Bueno, hostigando por aquí, o viniendo a hostigar aquí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Mmm, miedo me da encontrarme el follón de cara, eh. Miedo me da encontrarme el follón de cara. Bueno, puedo... Aguantar aquí o venir a chocar aquí y reventar esto. Vale, vamos a chocar aquí con esto y con el grupo 1. No, ha decidido girar. Vale, él se está posicionando aún. Yo tengo bastante, bastante, bastante margen de maniobra. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Pues si quieres vienes y te lo explico, chato. Vale, vamos a coger esto y vamos a continuar adelantándonos Pero bueno, esto va a ser una fiesta, la verdad ¿Qué tal los carros aquí? A ver... En un principio deberían ir fatal Vale, buena carga, nos vamos Ya está, ya está, yo me quedo con eso, eh Yo me quedo con eso Vale, el grupo... es Eso es, eso es, ir disparando, y disparando, y disparando Vale, vamos a tener que ir rotando hacia aquel lado Uf, El problema va a ser... Vale, voy a traer el grifo hasta aquí Tus guerreros han detectado enemigos ocultos. Vale, vamos a chocar contra ellos Eso es, a menos lo vamos a rotar hacia acá Aquí vamos a tener ya que darnos de leches Aquí vamos a tener ya que darnos de leches Vamos a pasar por el carro A ver, vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí vale, el grifo vamos a pasarlo para allá, el carro vamos a hacer que corra hacia allá rápidamente ¿podemos reventar esto? Eh, eh, eh, no, no, no, desactivar la escaramuza y reventarlo si hace falta vale, agamenón aquí por favor están atacando a tu héroe Vale, muy buen movimiento los carros, vale, seguimos para allá, vamos a por el bingo, están atacando a mi héroe pero no me mola nada, vale, vamos a hacer que camino un pase para allá. el grifo aquí dentro y vamos a ir con el carro por ahí, vale, maravilloso ok, rotamos todo esto aquí rotamos todo esto aquí muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien menos pasa estos peleles y vete para allá vale, estos han ido a esconderse al bosque, maravilloso nosotros podemos limpiar bastante fácil menos llega y dalo todo, eso es venga venga, venga, venga, venga los pillas Vale, el grifo va genial aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vamos a entrar con los carros aquí, en medio de todo, tío. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Agamenón, a la Eso, eso, es reído, vale. Dale, dale, dale, demuestra, chavales, hijo. Vale, cuerpo a cuerpo. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, esto es perfecto. ¿Qué tal ni de los carros? Uy, uy, uy, uy, vamos a sacarlos de aquí, vamos a sacarlos de aquí, a toda prisa. Vale, vamos a ir para allá. ¿Podemos? Continúa, Gaminón, continúa, continúa, continúa. continúa. nosotros aquí. Vale, vamos a ir derivando gente hacia allá porque si no vamos a tener bastantes problemas. Vale, ojo, vale, nos llevamos estos hacia acá, eso es... Qué papelón me ha hecho esta gente, tú Vale, muy buena carga aquí de estas lanzas. Ahora poníamos esto, gente por detrás. Vale, continuamos, continuamos, continuamos, continuamos, continuamos. Es una lástima porque estamos ya aquí metidos en mitad de todo. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, pues si no tienes munición, cuerpo a cuerpo, hijo. Si no tienes munición, cuerpo a cuerpo. Vale, hágame no, hacia allá Venga, acabamos aquí con esto Pero ya, venga Muy buena carga esos carros, vale Perfecto Aquí, continuamos Aquí, muy bien, vale, vale Vale, vale, perfecto, nada, nada Y continuamos, y continuamos muy bien, tú. Muy, muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento con el desempeño de los carros. El trabajo que se ha hecho es brutal. ¿O no han... a, ver, a ver, ¿cómo no habéis acabado con este hombre aún? Feo, me parece. Un insulto a todo nuestro reino. Que aún no hayáis terminado con esos. Vale, muy bien los carros. Ahora sí, perfecto. Vale, acabad, pues acaba con estos Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Vale Agamenón. Ah, no, no tiene los bufos Vale, cuerpo a cuerpo y ataque No, maravilloso El carro, ¿qué tal va? Buah, muy, muy buen trabajo también del carro Muy, muy, muy, muy buen trabajo Agamemnon, hijo mío Sigue que nos han muerto, venga, venga, aquí, eso te deja hecho el grip, vale, se ha marchado, ok, cambiamos objetivo, eso es, Seguir. que no pare la lluvia de piedras lo tenemos claro, lo tenemos claro vale venga, seguimos Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Muy bien. Continúan. Ahí va, se marchó. Vale, a ah, menón. Esos gritos, venga. Está bien. A ver si puedo reventar a estos antes de que se vayan. Eso es, esperad, esperad, que los tengáis encima, y ahora, boom, reventaos. El grifo ha pasado de cargar y todo, ha dicho, pague. Venga, otro grifo, eso es. Venga, rey. Nada, perfecto, finalizamos batalla, no hay más que rascar aquí. Buah, perfecto. A la próxima vienes si me lo cuentas, ¿eh? Que, que, que tenemos las de perder, que esto no va bien, que mira, 129 bajas del carro, tú. O sea, solo había que saber posicionarse y creo que lo hemos gestionado bastante bien en plan. Ay, ahí, ahí, dale. Hemos hecho muy bien el, el despliegue anchos, entrando por un lado, parando el otro, la carga por detrás, 1500 de alimentos, muy bien. Vale, aquí sí que vamos a tirar por la posición de bajas. Vale, este ejército me interesa tenerlo sano, sano, sano. Vale, ¿qué más vas a querer? Sí, vete para casa porque. Los pesados de Aziz. Muy mal esta gente, ¿eh? A ver, ata pastilla. Le elegí a Minoa. No sos. Eh, ¿Contra quién? Nosos ¿Me declara la guerra? ¿Por qué razón? Vale, me gusta. Gracias. Vale, nos los hemos quitado encima. Bueno, nos los hemos quitado encima, no. Ahora hemos entrado en una guerra contra ellos. Hacia el sur. Emboscador descubierto. Uy, uy, uy, uy. Cuidado, eh. Vale, el aliado se moviliza contra el ejército. Ritual de perdición con éxito... 20% de los cautivos capturados en combate para este ejército. Ojo. ¿Vale? Buah, de leyenda. Sus fuerzas de guerra ya se cuentan y cantan por doquier, aunque aún viva. Tamaño y la del héroe. Influencia. Ataque cuerpo a cuerpo. Perfecto. Tres de defensa de todas las unidades. Confiable. Carácter autoritario de peo. Clamideolia. ¿Vale? Opunte... A ti. A ti. Uh, vale, subimos de nivel. Mejoramos. Veteran instrucción cuerpo a cuerpo. Vale. Plegaria de Atenea. Defensa cuerpo a cuerpo de las unidades. Creo que me pinta bastante. Encima, luego con espada tú. Vale. O sea, vamos a tener aquí un ejército. La mar de bueno. Vale. Eh, ¿Podemos ponerle equipo a este señor jabalina? ¿Por qué tiene la jabalina? Si no tenemos ejército o no tenemos armas de jabalina. Bueno. Montura o carro no Seguidores objetos Tampoco hay ninguno disponible Vaya por Dios Vale, lo dicho Vamos a meter aquí Un ritual de predicción 100% no falla Favor de Ares Éxito Arenga de espanto no, Todo en el mismo turno No puede ser Vale Creo que lo podemos simular Que será una serie bastante fácil Ostras, tenemos dos carros tú. Vale, ok Se simula el para adelante o sea, no tenemos ninguna unidad dañada Autoresolución Vale, perfecto Perfecto, pasamos por encima Nos quitamos Restante perdido, 100 Bueno, más o menos así en general, vale Alimentos, oro, maravilloso Ocupamos las secas. La verdad es que esta región Nos interesa tenerla Bastante, uh, jabalina pesada con puta de hierro Uh, Ispa Heracles. Medias mitológicas montadas. Y en carro de este ejército. Vale. Vale, vale. Iría. Vamos a meter aquí el puesto agrícola. ¿Me vale? Sí. Lo necesitamos, la verdad, para continuar. En Opunte podemos construir algo. Que la... Esto se podría... 10% de todos los recursos de esta provincia. Uf. Con, con alpeno aquí. La verdad es que nos viene bastante, bastante bien. Ya miraremos... De conseguir. Uff. emboscador. Vale. Eh, ¿qué tal va? Vale, vamos a meter aquí la sacerdotisa. En Traquinia. Vale. Ritual de. Pe Uy, no, no puede ser. Un mm, turno le queda. Vale, pues vamos a ayudar, apoyar aquí a esta gente. Arenga de espanto. Ya estamos en guerra con esta gente, ¿no? Diplomacia. Los etolios. No estamos en guerra. Ah, bueno, ellos están en guerra con esta gente. por qué pues... No, no entiendo. Vale, pues entonces no vamos a hacer ninguna acción contra estos. Eh, ¿Dónde nos pueden molestar más? En, vamos aquí a Opunta. A lo mejor nos cargamos esta señora. Profecía de condenación. Parece, ah, no, parece terror. Vale, revelar transgresión. A ver si nos la cargamos. Si nos la cargamos, perfecto, ¿eh? O sea, yo no le voy a poner ninguna pega a lo que quiera la gente. 50% de crecimiento de la provincia reverente. 5 nos estamos hinchando a bufos En esta sesión ¿eh? En este capítulo está siendo maravilloso Vale, aquí también vamos a autorresolver Resolución automática, sí Y nos llevamos El Atea y creo que vamos a cerrar La guerra con Iria, o sea Nos hemos cargado Fin. 10% de abastecimiento de unidades Vale, vamos a ocupar Vale, Esperia Vale, vale, vale, vale. Fin, fin. O sea, vamos... Cerra.. Uh. Anfisia, Tengo que bajar aquí al sur. Bueno, primero deberemos reponer un poquito las unidades de Agamenón. Vale, vamos a Traquinia. A ver si podemos aquí asediar. Uf. Un poquito complicado. Sí, esto va a estar... Va a estar complicado. Bueno, tenemos... Este ejército no está mal, ¿eh? Pero, claro, es meterse en un follón bastante grande. Vale. Vamos a huir. Retirada. Vamos a ponernos aquí justo en el bordecito. Y vamos a cambiar de actitud a emboscada. Maravilloso. Vamos a traer... No tenemos un espía por aquí. Me gustaría saber si lo tenemos o no. De todas maneras, vale, vale, vale. a ver. Detalles del personaje. Vamos a traernos aquí, equipo. Vamos a cambiarle a este señor, la jabalina. Y le vamos a meter la espada de Heracles. Porque esto es una barbaridad. Porque si además, si no recuerdo mal a este señor... le Claro, este tiene sed de sangre. O sea, este está preparado para asediar bien fuerte y tener actividad uno contra uno. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Vale, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho el tono que está cogiendo esto. Vale, además. Nuestro espía, ¿dónde está? Yo recuerdo que teníamos por aquí a un señor espía bastante bien entrenado. Que no recuerdo dónde ha quedado, pero por ahí va viajando. Vale. Tenemos que viajar... No, de momento no, no hay... No hay... En enemigos en las costas. Vale, vamos a Micenas. Vale, aumentar influencia. Un 55%. Éxito, perfecto. Vale, va aumentando poco a poco. Cambio el próximo turno. 1,7 positivos. Me gusta. Me gusta. Va subiendo nuestra influencia. Eso está muy bien. Vale. Uh, ¿Qué tiene aquí? Manzana de la Discordia. Favor de Afrodita. ¿Podemos tener algún otro elemento? No. Bueno, pues nada. Eh, a ver, héroes y agentes, ¿dónde está? Alcino. Ah, bueno, bueno, le subimos de nivel. Ah, tiene, tiene puntos aquí para gastar. Ojo, es que este está muy bien, eh. Con los, con los ejércitos de espada. O sea, las unidades de espada. Vamos a ponerle esta. Defensa cuerpo a cuerpo. A todas las unidades con espada, el ejército del héroe. Y su ejército es todo. Gente con espada. O sea que Correcto. Vale. A ver, héroes y agentes. Recordamos aquí. Anfión, este personaje estaría de tarde tarda tres turnos. Estereopoe. Vale, ¿qué más podemos ponerle a esta mujer? Protección del Olimpo. El agente se vuelve inmortal. Vale, pues lo metemos inmortal y ya está. Pero luego, ¿qué queremos poner? Moral por buenos presagios. Felicidad a la provincia local. Uf, Es que habría que poner... Oh, es que quiero buscar a ver si podemos tener... Otro espía Porque nos hacen muy buen trabajo Lo que pasa es que ahora mismo vamos en negativo Vale, bueno, veremos cómo podemos cambiar la dinámica de ingresos Vale, vamos a cerrar ya este turno Que la verdad ha sido un capítulo intensito eh, Lo vamos a dejar aquí en Micenas a este señor Edificio dañado en clás. Sí, de estos somos conscientes Pero no lo podemos reparar Así que nada Avanzamos Finalizamos turno Vale Esparta, vemos, vemos la simulación a ver dónde nos deja. Y, y ya con eso cerramos capítulo y, y planteamos ya de cara al siguiente qué cositas vamos a hacer. De momento, muy interesante. ¿eh? Hemos avanzado bastante, bastante, bastante en nuestros asedios en el norte. Nos hemos limpiado unas cuantas ciudades, nos hemos defendido bien, nos hemos cargado una facción entera. O sea, el fin de de uno de nuestros enemigos. Uf. Ahora hay que bajar. Yo creo que con este ejército que tenemos aquí, el de las espadas, iremos bajando hacia el sur y nos meteremos en la guerra otra vez de, de nuevo. En la guerra de las... De las islas. Ojo. Vale, quieren acceso militar. Tengo que ir a apoyar a esta gente. Cruzar y... Vale. Creo que único... Me parece correcto. Estamos de acuerdo, sí. Más que de acuerdo, hijo mío. Efeso grandes aliados, los, la gente de FESO. Muy, muy buena gente. Uy, cuidado, ¿eh? Cuidadito. Uy, ese ejército se ha ido para allá. Vale. Vale, vale, vale, vale. Tenemos en una emboscada. Pues bien, lo vamos a dejar aquí, vamos a cerrar aquí el capítulo y arrancaremos en el siguiente con este ataque. Está bien porque era justo Ajax el Minor. este era el ejército que estábamos... Buscando que que, tenía, que estaban ahí dentro de la ciudad Y al salir los hemos pillado Entonces Visto lo visto, espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado del capítulo de hoy Y nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente Ya sabéis, tenéis todo aquí en la descripción Nos vemos Venga, hasta luego, adiós